Historias de las almas sin rumbo Estás escuchando Pirinola Hola amigos de Pirino La Radio El día de hoy Rosel nos comparte su relato El viejo faro Disfrútenlo Estaba decidido. Se soltaría de la baranda. El último rayo de sol estaba por perderse en la oscuridad y lo invitaba a acompañarlo a las penumbras que se anunciaban sin vacilación. De pronto, unos brazos lo afianzaron mientras resbalaba de la cornisa sin caer. Una voz angelical, pero decidida, le dijo. Ayúdame, impúlsate para atrás. Y sintió un jalón de unos suaves brazos con el que cayó en aquel piso frío y crujiente de la torre. No podía ver aparición más hermosa que la de aquellos ojos cafés, que reflejaban la constelación misma. Pensó que no se había dado cuenta y cayó. Ahora veía un ángel. Mudo sin saber qué hacer o decir, se intentó levantar. Pero la conmoción de lo sucedido no pudo y volvió a caer. Esta vez yéndose de bruces sobre ella. Quien sonrió y en ese momento lo supo. Se quedaron un rato solo callados observando las estrellas. De vez en cuando, intentaban verse por el rabillo del ojo. Después de un largo rato, hablaron. Poco a poco, las palabras fueron fluyendo. En un instante, ya estaban sonriendo como grandes amigos. Se despidieron, pero pactaron con la mirada suave pero decidida que todas las noches se verían en aquel lugar a la misma hora teniendo como únicos testigos el estrellado cielo y la bella luna. Serenata y poesía. ¿Estás escuchando? ¿Tirinola? ¿Tirinola?